Y, y ahora eh, volvemos con el tema que estamos hablando porque tenemos una comunicación telefónica. Eh, eh, estamos en contacto con Natalia Manini, que es de referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos la Tierra. Y en el bloque anterior eh, hablábamos de, de las leyes que se presentaron en el Congreso y, y queremos hablar con ella de ese tema. Ella es productora, vive en el departamento de La Valle, en la provincia de Mendoza, allá nor, al noreste, digamos, limitando con San Luis y San Juan. Y bueno, y nos va a hablar de cómo fue esa jornada. Bueno, tenemos varias cositas para hablar. Natalia, eh, acá Silvio, Nazario y Germán te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, disculpen que está, estoy arriba del auto, así que capaz que no sale tan limpio el sonido. Se, pero, escucha, se escucha perfectamente, no te preocupes. ¿Está bien? Bueno, sí. vale. Buenísimo. Bueno, eh, contábamos en el bloque anterior eh, que se presentaron estas cinco leyes, que hubo mucha mucha gente, muchos eh, dirigentes, eh, inclusive estuvo el presidente del INTA, Garmendia, bueno, eh, muchos diputados. ¿Cómo, ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo vieron esa o, o, o, cómo vivieron esa, esa jornada? Mira, para la mesa agroalimentaria, por un lado, para, para quienes están recién eh, entrando en tema, sobre todo para los oyentes que no tienen por qué saberlo, la mesa agroalimentaria argentina es un espacio que viene articulando hace un par de años. Eh, lo conformamos tres organizaciones, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena Somos Tierra. Uh -huh. Es un espacio abierto, es un espacio de articulación. Eh, nosotros lo que pretendemos a partir de ese, de ese espacio es eh, articular acciones y propuestas que tienen que ver con los productos o los alimentos que van a la mesa de los argentinos, ¿no? Nosotros siempre, siempre comentamos que somos el campo que alimenta, ¿no? tienes, digamos, son los, en comparación con la mesa de enlace, que tiene una mirada eh, de producción de granos, de agroexportación y muchas veces especulativa, muchas veces no, habitualmente especulativa, uh -huh. bueno, la mesa agroalimentaria lo que se propone es, es, es todo lo contrario. ¿no? Bueno, cuáles son las acciones, cuáles son, a partir de las propias experiencias, lo que nosotros creemos que le hace falta a país, digamos, poder avanzar en este sentido, además de eh, digamos, además de lo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestras federaciones, en nuestras cooperativas, en, con los productores y productoras, bueno, impulsamos estos cinco proyectos de ley. Hay algo, hay uno que tiene que ver con, con la, la ley, la, la propuesta que tiene que ver con la ley del banco de tierras que ya fue presentada y perdió estado parlamentario, eso se vuelve a, a presentar pero que son todas propuestas que apuntan a poder, de alguna manera, ampliar la oferta de alimentos, que esa oferta de alimentos sea a un precio razonable, entendiendo que hace falta muchas cosas. O sea, la, la ley toca distintos aspectos, esos cinco proyectos de ley tocan distintos aspectos, algunos tienen que ver con las cuestiones impositivas, digamos, de impuestos, con la segmentación en relación a los derechos de exportación, pensando más en los medianos o en las cooperativas un poco más grandes. Eh, otras tienen que ver con la, con la ley de arrendamientos, ¿no? como hacemos para que este arrendamiento sea más accesible, sea diferencial para los pequeños productores, evitando la especulación y sobre todo la concentración. Lo que nosotros hemos visto, bueno, el rey de la soja en este país no es propietario de su tierra y se jacta de eso, ¿no? Tiene que ver con con estos pules de siembra que arriendan cualquier cantidad de, de campos y transforman este, la pampa en un gran latifundio de soja. Bueno, las otras tienen que ver con el fortalecimiento o poder eh, disponer de recursos de créditos blandos para un sector de, de, de, la, digamos, de pequeños productores y productoras y el fomento a la agroecología. Las otras dos son fundamentales que tienen que ver con la tierra, una eh, principalmente con la posibilidad de que los productores puedan acceder directamente a, a parcelas para poder producir. Ustedes sabrán que la mayoría de los horticultores principalmente eh, son arrendatarios y son arrendatarios en condiciones de mucha inestabilidad y en negro, ¿no? O sea, no solamente se trabaja en negro, sino que también se arrienda en condiciones que muchas veces escapan a la legalidad por más que existan o estén los instrumentos. no De hecho, se da así. Natalia, Entonces, acá siempre hablamos de esos temas y acá mis compañeros Silvio y, y Nazario son arrendatarios del Cordón Hortícola de La Plata y así que... No <risa> lo, lo saben ni eh, lo saben, ¿no? Les estoy ¿no? Bueno, en Mendoza es igual, ¿no? Yo estoy ahora en la, en la provincia de Mendoza y es lo que ocurre en la mayoría de los cordones hortícolas. Entonces, nosotros que estamos, digamos, promoviendo y que creemos firmemente que la agroecología es un camino para la transformación del modelo agropecuario, para la preservación del ambiente, no solamente el ambiente, digamos, lo que tiene que ver con el suelo, con el aire, sino también las personas, los consumidores, es muy difícil dar un proceso de este tipo, que lleva un montón de tiempo, en una finca que no es tuya, o en un territorio que no puro. Entonces, en parte, eh, una de las leyes lo que apunta es a bueno a poder distribuir de alguna manera eh, suelos, que en muchos casos tienen que ver con, con propiedades del Estado, en función de la producción de tierra, no es regalarla, no es este, rebolear, digamos, como como a veces la eh, la le quiere hacer creer a la gente, o no es que vamos a ir a agarrarle este, las propiedades a los que ya las tienen, sino pensar en un sistema de distribución en la cual los productores puedan pagar esa esa tierra a largo plazo, como suelen hacer muchas veces los citadinos en las viviendas. Eh, y la otra, la otra tiene que ver con, la otra ley, tiene que ver con la, las áreas campesinas, que, que eso se ha hecho a partir de varias experiencias previas que tienen que ver con el cuidado, sobre todo de, lo, de los eh, del monte, no, de, de las eh, de las zonas que todavía no están siendo no están bajo el esquema de la agricultura tradicional tal cual la conocemos. Entonces muchos campesinos y campesinas viven en lugares sobre los que tienen derechos que cuando empiezan a ser atractivos para el turismo, para la ganadería o para la misma soja quedan habitualmente en manos de empresarios que los desalojan desconociendo esos derechos y también rompiendo con esa vida campesina que tiene que ver con el cuidado del monte y la explotación del monte de una manera racional. No es que los compañeros no vivan de lo que hacen, digo viven de la leña, viven de las cabras, viven de las abejas, viven de un montón de cosas que el monte da, pero también lo utilizan y lo preservan. Entonces, el poder delimitar determinadas áreas que sean eh, aisladas y, y cuidadas, digamos, por campesinos y campesinas, respetando estos derechos que ya tienen, eh, bueno, es otra de las leyes que estamos propiciando para, para que se pueda avanzar. Son uh -huh. todas aportes, son propuestas que están hechas a partir de nuestras propias experiencias, de las miradas, de lo que también hace el mundo, porque en un punto también, eh, en muchos otros lugares hay una, una política pública muy fuerte hacia el sector de la agricultura familiar, entendiendo por un lado que nosotros necesitamos que la gente que vive en el campo se pueda quedar viviendo ahí, en las mejores condiciones, que no tenga que irse a la ciudad, y por el otro lado, porque son los que producen alimentos, y si nosotros tenemos un país con la cantidad de pobreza y con el y con la especulación que hay en torno a, a los alimentos con la inflación, nosotros entendemos que estas medidas son un aporte a la transformación necesaria que nosotros tenemos que dar como nación, porque no es posible que en un país como el nuestro la gente... Esté, esté pasando hambre y no pueda tener acceso a la fruta y la verdura y tampoco puede ser que para los productores sea lo mismo, digamos, ¿no? que no puedan vivir de lo que hacen Bueno, esas, algunos aportes para eso están contemplados en estas propuestas de ley Bien, eh, ¿hay algún alguna hoja de ruta? Eh, ¿Cómo ves eh, están dadas las condiciones para que estos eh, proyectos que hablábamos eh, eh, avancen en el Congreso? mira el, el hecho de que en la, en la, en la presentación, digamos, hayamos ha, tenido participación de, de quien está la, en la presidencia del bloque, del Frente de Todos, que han habido algunos diputados radicales, el apoyo institucional, bueno, son que se dos señales. Nosotros lo que creemos es que son son son expectativas que nosotros teníamos para con este gobierno, digamos, ¿no? Y, y vemos que eh, cotidianamente se le sigue dando cuerdas, soga, bolillas... Y, y, y yendo hacia el lado de, de, de quienes terminan después especulando con los alimentos entonces para nosotros es fundamental, nosotros vamos a seguir presionando el verdurazo es una forma de poder eh, visibilizar al sujeto campesino, al que produce alimentos eh, por eso la presentación de las leyes viene siempre acompañada de una acción de lucha que también nos permita que la gente en las ciudades comprenda, vea quién es el que hace el alimento y por qué es importante que esta, que estas leyes salgan vamos a seguir pesando, vamos a seguir pesando por todas las vías, la calle es una, eh, todas las las relaciones y toda la eh, la relación institucional y la relación con el Estado en términos de poder aportar por donde nosotros creemos que tiene que ir la cosa, eh, bueno, lo vamos a seguir haciendo hasta que las leyes salgan, digamos. Uh -huh. Por supuesto que tenemos expectativas que sean, bajo este gobierno, que entendemos este tiene muchísimas, muchísimas más cualidades que lo que fue el macrismo en la, en la, en la etapa anterior, sí no está por lo menos hay un diálogo constante y la posibilidad de empezar a proyectar el futuro, un futuro diferente para lo que es la agricultura familiar, por lo menos están prestando oreja por lo que veo, eh, hay que ver cuándo se trate, quiénes apoyan eh, porque es muy necesario, es yo diría urgente, todo este proyecto de ley que se empiece a tratar, que se piense a avanzar sobre esto, porque la verdad que la crisis está pegando muy fuerte a todos los productores de la agricultura familiar. Justamente recién estábamos discutiendo cómo les cuesta subsistir hoy en día eh, a los productores de la agricultura familiar. Bueno, nosotros estamos acá en La Plata, donde más del 90% de los productores son... Eh, arrendatarios, así que es muy difícil hacer una proyección de producción y más difícil todavía en este contexto poder sub cubrir los costos que hoy en día que tiene la producción. Sin duda, y es una picardía que habiendo productores, digamos, formados, que saben que están entusiasmados, que es su forma de vida también, ¿no? Porque lo que nosotros traemos con el agronegocio es que hoy puedo hacer carteras y mañana invertir en soja. En el caso de los agricultores y productores no estamos hablando de una especulación en torno a qué hacer. A lo sumo definirá si pones veterada o pones lechuga, digamos, pero tu tu fin tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, eh, teniendo todas las posibilidades, teniendo a la gente que sabe y, y, y teniendo a su vez, mira, nosotros en la provincia de Mendoza ayer fue el día de la de, digamos, en, en Argentina fue el día de la agricultura y nosotros en Mendoza hicimos una acción de lucha con muchas organizaciones campesinas de Mendoza, porque si en general hay falta de política pública, hay provincias en las que directamente no existe, o si sea, bueno hay diálogo con algunos referentes, en Buenos Aires uno ve, digo, se inauguró un mercado el otro día de un municipio muy grande donde la gente va a comprar más barato, donde hay un Estado eh, tratando de organizar cosas con las organizaciones. Bueno, acá en Mendoza eso no, no, no, no, no, ni por cerca. Uh -huh. eh, y nosotros hicimos un verdurazo muy grande en la en la esplanada de la Casa de Gobierno. El verdurazo empezaba a las 9 de la mañana. Y íbamos a regalar verdura No habíamos dicho qué ni qué cantidad. A las 8 y cuarto había una cuadra de cola uh -huh. de gente esperando ordenadamente con su bolsita para ir a buscar la verdura eso te da una idea de lo mal que estamos en términos de la necesidad que tiene la gente que se da una hora antes a esperar a que le den un zapato, tres lechugas, dos acelga, este, unos brócoli, entonces digo, diga, eh, te da una idea de lo necesario de esa relación, ¿no? la del productor entregándole directamente al consumidor a un precio que sea razonable. Bueno, eso es lo que nosotros eh, promovemos eso es lo que hacemos nosotros cotidianamente eso es lo que creemos que el Estado tiene que tomar, las organizaciones y los consumidores también porque yo como consumidor tengo un poder y una herramienta de poder de decidir cómo y a quién le compro pero primero le tengo que conocer entonces nuestra mmm, obligación también como organizaciones campesinas es visibilizar quién es ese otro que produce, a dónde lo hace cómo lo hace y tratar de que esa, ese canal sea lo más directo posible, no evitar toda especulación posible. Uh -huh. Compañera, buenas eh, buenas tardes. Nazario Ramos le habla. No, eh, me parece muy importante todo lo que lo que vienen trabajando. Eh, yo te voy a preguntar sobre el tema de, de los arrendamientos. Eh, ¿Cómo vienen con ese tema con las inmobiliarias? Nosotros acá en, el, en la zona de la plata. Tenemos que qué maneja las tierras, son un par de inmobiliarias que manejan de la manera que a ellos les parece bien y en, no sé si en la provincia de Mendoza pasa lo mismo o solamente acá hay ese tipo de, de, de inmobiliarias. Mira, yo creo que eso debe variar mucho en cada provincia. Acá te diría que lo que se, habitualmente se estila es que vos trates directamente con el propietario. Y entonces en eso es muy gris el acuerdo y habitualmente está fuera de toda normativa. O sea, probablemente el inmobiliario a vos te va a firmar algún papel, te va a tener algún título de formalidad o alguna cuestión que, por ejemplo, te permita a vos, no sé, tal vez con un título de arrendamiento vos podés acceder a cenidas porque el Estado, te re... por, por ejemplo, si hubiera una política pública por el estilo. Acá en Mendoza lo habitual es que vos directamente trates con puedo estar equivocándome pero en principio hasta lo que a lo que hasta lo que nosotros tenemos conocimiento habitualmente vos tratás con el patrón y eso es totalmente negro entonces tampoco es que tenés un contrato legal por ejemplo para tramitar eh, algunos registros que tiene la provincia y que entonces ese registro te lo pide para poder por ejemplo acceder a un crédito entonces no tenés el registro no tenés porque no tenés un, un contrato de alquiler porque el patrón nunca te lo va a hacer porque se maneja todo en la informalidad entonces bueno un poco la, ah. la ley lo que propone, no no tengo el fino ahora en este momento pero que lo que propone es reglamentar un poquito más esas relaciones digamos, para que sea diferencial para el pequeño y que uno tenga algún tipo de seguridad, digamos, de certeza y que, y que eso también te sirva si tienes que estar arrendando para poder eh, tramitar alguna otra cosa. Eh, otra pregunta de, en el mismo sentido. Eh, cuando decís con el patrón, ¿estás eh, diciendo que lo arrendás, lo alquilás directamente del patrón o sí. hay un trabajo que, si no me equivoco, eh, tengo una, una sobrina que vive ahí en Mendoza, me, me dice que eh, no se lo paga, sino que... Eh, eh, se lo paga cuando levanta la cosecha con un porcentaje que se manejan los dueños de la sí. tierra con el, digamos, sí, eso, en este es, caso, arrendatario. Claro, en la informalidad que hay, hay muchas muchas opciones, digamos. Hay algunos que te piden que vos pagues una tasa fija, eh, que pagues por año una determinada cantidad de plata por hectárea, independientemente si coseches o no. Eh, hay otros que es a porcentaje, hay muchos que, que es así, que vos pones un porcentaje, hay otros que es un porcentaje de lo que, eh, obviamente, de lo que se comercializa, pero lo comercializa todo el patrón, entonces vos pues, no tenés disponibilidad sobre tu producción para vender tu porcentaje. O sea, varía mucho porque como es muy informal, depende muchas veces de, de superficie, qué características tiene el, la persona que te está alquilando, entonces varía mucho. Pero hay algunos que te piden una cantidad de plata fija por año y si ahí pones lechuga o pones otra cosa es problema tuyo, ellos te piden una tasa fija y si cosechas bien y si no cosechas fíjate de dónde vas a sacar la plata eso sí. también se da. A ver. Natalia, bueno estamos hablando con Natalia Manini del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra por el por un poco de todo y, y básicamente el tema era eh, la presentación de cinco proyectos de ley de la Mesa Agroalimentaria Argentina, todas estas cosas que estamos hablando de alguna manera están también en lo que fue la, la Ley de agricultura familiar, la de represión histórica, y ese, ese, eso sigue es reglamentarse, digamos. Esto creo que es más profundo todavía, las leyes que están presentando ustedes. Mira, algunas cosas que están ahí eh, son parte, nosotros hemos tomado algunos elementos, obviamente, porque la idea no es ahorrar no es y, y hacer todo de nuevo, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, digamos, que el que llega piensa que el, el que hizo antes no, no hizo nada. Uh -huh. Eh, la ley de agricultura familiar, nosotros participamos mucho también como movimiento en su elaboración. Eh, no se reglamentó hasta este año que se hizo un eh, en una de las reuniones del Consejo de la Agricultura Familiar, sí. que eso también lo era derivado de la ley, se hizo como la, la presentación del decreto de reglamentación. Pero la verdad es que no hemos tenido acceso a la letra del decreto de reglamentación, por lo tanto no, no sabemos artículos se reglamentar, qué artículos, y qué artículos? Uh -huh, uh -huh. no. Eh, no sabemos no sabemos. <ríe> qué sí, estamos sí, todos de la, ley, todos en la misma. De la ley. Sí, sí, sí. No, no se conoce el texto. Lo hemos pedido varias veces, pero no lo, no lo tenemos. Eh, con respecto a la, a la ley de la reparación histórica de la agricultura familiar, eh, yo soy uno de los que siempre peleo por esa ley y en, en un artículo me parece que eh, es mucho más importante para los pueblos originarios. ¿Puede ser? No, eh, sería que no. Eh, cuando, cuando la ley se redactó, tenía como objetivo, también se redactó hace varios años, ¿no? 2014, se ¿no? va para los 10. Estamos como acordando, o sea, que la ley de economía social, la, la economía popular no existía como tal, y ahora lo que se hace es incorporarla. Se parece que hay un reconocimiento en la ley de agricultura familiar la, a la vida campesina, a los pueblos originarios, pero en realidad no tiene una especificidad para con los pueblos originarios porque justamente trata la cuestión de la tierra, pero también trata la cuestión de la producción y otra serie de, de cosas que, que tienen que ver con el sector. Eh, ¿Puede en 10 años tenerse que modificar? Bueno, puede ser, pero imagínate que ni siquiera está reglamentada esta ley que tiene varios años ya. Eh, todas las leyes son perfectibles, creo que esta ley vino a, a, a institucionalizar de alguna manera un sector que hasta ese momento no, no existía dentro del Ministerio de Agricultura, eh, que es importante que así sea, pero para nosotros por la relevancia que tiene el sector en términos de la producción de alimentos, no la producción de dólares tal vez, eh, bueno, es fundamental que tome cada vez más relevancia, ¿no? uh -huh. que cada vez sean más públicas para ese sector. Sí, otro de los puntos importantes es eh, las semillas nativas, también, viste, muy importante para, para todo eh, pequeño productor de la agricultura familiar y los pueblos originarios. Sí, sí, sí, ese es otro capítulo enorme que, eh, que, que lo podemos hablar en, en, en un próximo encuentro con algunos de los compañeros del movimiento que están especializados en esa temática. Pero sí, es fundamental, si, si digamos, si nosotros nos dejamos llevar por la ley de semilla que van a proponer las multinacionales, bueno, es que estamos en el horno, digamos, porque vamos a tener que pagar hasta la que nosotros hagamos nuestra casa. Entonces, me parece que eso sí es importante eh, como tema poderlo, poderlo abordar, y cada vez que alguien dice que se va a modificar la ley de semilla, nosotros temblamos, porque lo que estamos viendo es que la política pública va más orientada a las propuestas de las multinacionales que a lo que país necesita. Entonces, en ese sentido, más vale no toque nada, porque en realidad lo que va a venir probablemente, peor. probablemente sea peor. Bien. Natalia, bueno, te, te agradecemos esta comunicación, esta entrevista, te volveremos a, a, a molestar, bueno a llamar en algún otro momento para, para estas leyes y para ver cómo avanzan, y bueno, eh, estaremos en contacto. Muchísimas gracias bueno, compañera, muchísimas la verdad gracias. que un placer enorme y ya vamos a hacer otro contacto para venir a un poco el, y comentar a la gente también el trabajo que viene realizando la Autotea a nivel nacional, la verdad que es un trabajo magnífico que están realizando. Bueno, muchísimas muchísimas gracias, gracias y hasta cualquier otro momento que es muy importante charlar con gente eh, sobre todo de otras provincias. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, saludos a los oyentes. Pasaba Natalia Manini del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, eh, que estuvo en la presentación no de las cinco leyes la del Congreso. Eh, bueno, vamos bueno. A, una, a una tanda. Atando cordones. La voz, la voz de lo que no, lo que se, no, se, no se ve. Tu herencia y tu raíz.